Sigue la polémica por el viaje que realizó recientemente la expresidenta Michelle Bachelet a China. Ha hablado el director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, y ha considerado desastrosa la reciente visita al gigante asiático por parte de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, subrayando que debería sucederle en el cargo, es decir, que deje el cargo y lo suceda a alguien menos diplomático y más crítico frente a los abusos que se producen en ese país. Palabras de él ¿ah? aseguró que el viaje de la ex mandataria a China no pudo ir mejor para el gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos, sobre todo en Xinjiang, donde están las minorías, los uigures. Eh, gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos acusan al gigante asiático de haber detenido en campos de reeducación a más de un millón de uigures y miembros de otras minorías musulmanas, pero HLED adoptó citó textual la retórica de beijing y se refirió a esos campos como centros de formación educacional y vocacional